Bueno, eh, volví. En este caso, siempre cuando estoy con Federico, digo, decimos volvimos, volví, estoy solito. El otro está ahí haciéndose el... está de... ¿cómo es que le llaman? Bueno, está, nunca me sale el nombre. Delegado. Delegado de AFA. este Ocupándose... de. Che, qué, qué viejo y qué gordo que estoy. ¿Puede ser? Sí, ¿no? Es la cámara, es la cámara, como le dije a un amigo, la cámara tengo gorda, la cámara te hace más, más veterano. Eh, voy a cambiar porque la verdad es que ya verme me da cosa. Vamos a por la cancha. La ahí está, ahí estamos mejor, estamos más cómodos. Este, vamos a bajarla al taco hasta donde podemos. Aflojamos todo acá. Dejamos todo listo. Y bueno, vamos a ver qué pasa en este segundo qué hijo de la madre! Ruso González, estás bárbaro para tus 77. ¡Qué guacho! ¡Qué guacho! Volvieron, sí, acá volvemos. Ya empieza a llegar la gente. Un montón de gente de primer tiempo. Un montón, un montón. Y después lo que se va a juntar. Este, dentro de un rato y mañana, pues la gente lo sigue viendo. Y después yo hago un, un menjuje, hago una especie de ensalada punto todo y lo mando también en youtube porque hay gente este, que, que lo mira por youtube y mucha gente que lo mira por youtube yo te digo eh, no tengo toda la paratología pero si yo tuviese en mi casa esto te lo mando por multi streaming pero de ahí de una lo mando por facebook por youtube por twitch en twitch también estamos así que este qué le va a hacer es lo que hay ya en un momento yo, la te, yo estoy paradito así tranquilo, esperando que la tecnología haga todo lo que yo necesito y ya lo está haciendo hay muchas cosas que estoy esperando eso qué sé yo, celulares, digo, compras y se te rompió, si te lo robaron si no aguantá, que tá, cambia hay cambios tecnológicos muy muy severos muy severos vos te crees que vamos a pasar toda la vida nosotros en el 4G, que es como estar en la caverna este, en la caverna de Platón no, papito. No, papito. En cualquier momento va a tener que tomar una decisión. Y yo, apenas aparezca la nueva tecnología del 5G, ya, yo ya sé qué es lo que voy a hacer. Ahí vas a tener multi streaming. Ahí vas a tener pausas. Vas a tener un montón de cosas planeadas, música, cualquier cosa vas a tener yo estoy esperando así sentadito como el viejito así humilde con sombrerito mexicano mirando así de reojo dejando que hablen al dope un montón de personas porque yo ya he visto lo que hacen los chinos y lo que hacen los, los europeos ya, ya lo sé, ya lo he visto así estoy esperando así espacito con los bracitos cruzados a que eso llegue acá y va a llegar ¿Sabes por qué? no porque sean buenos, por plata bueno, va a empezar y la tiene el Tano, la tiene el Tano en las piernas de él, en los pies de él. ¡Vamos, Luis! El juez, el juez llamó la atención una sola vez. Arranca el triangulito, tira al arco. Como dicen Tomás, así arrancamos. Saque de arco del local. Que gana 1 a 0. Ojo. Bien cubierta. Y acá viene Federico. Mirálo ahí. Ahí viene Federico. Apareciste, hijo. Y, cómo te sentís transmitiendo el suelo? ¡Bárbaro! Espectacular. Ahora te da pibe, traeme un pancho. dete un bache en la coca y andate si querés, no hay problema. A ver, sacate angulito. Y nos estamos entusiasmando. La pelota se va afuera. Saque lateral para el local. El local que el primero de mayo va a cumplir 101 añitos. Muy buena atención. pede ¿qué tal todo el trabajo? Muy bien, muy bien. Llegaron los chicos de tercera, ya se están cambiando. Yo me ya entregamos a... todos los papeles como debe ser. Estamos más tranquilos ahora. ¡Pega el travesaño! No no quieran saber, no le digan a nadie, dice Víctor Hugo, lo que fue eso. ¡Impresionante! Eh, Homero. Homero. Homero, ahí se la toca a Chalo. Homero, y a Chalo, y a Chalo, y a Homero, y a Homero. Dale, dale, dale Homero, que tenemos asado, tenemos helados en el medio. Muy bien ha estado jugando Luis, muy bien ha estado jugando Luis. Usando mucho la cabeza. Los estuvieron apretando en el primer tiempo todo en la mitad de la cancha. Bien Homero, bien Homero cortando, bien Homero cortando. Y el ruso acá a fútbol. Me dice que tengo 77 años. El ruso. te querido. mató, te mató! Se vienen ellos. Ojo. Pegan el palio y oh! Gol de modelo 2 a 0. Casi a los 3 minutos, casi. A los tres minutos del segundo tiempo también. Un resultado exagerado para el partido. Sí, falta. Y falta un montón todavía. Falta un montón. Pero además, como yo le dije, dale Homero, levantate. Bien, Homero buscando una falta. ¿Cómo estamos en falta? Una primera falta para, para modelo, cero para nosotros. Muy firme la defensa, la defensa de Villa Modelo. La defensa de Villa Modelo defienden bien las últimas líneas, pero la mitad de la cancha. Este. No, no pasó nada. No pasó nada. No fue falta eso. Este ¿Cuánto van? Pregunta: gana Modelo 2 a 0. Pero no se preocupen, aunque pierdan, no voy a levantar la no, cara. No, no, Yo no, estamos acá, acá, estamos acá, firme. Yo tengo mi récord. Firme como mi... rulo de estatua, dicen. Dicen, dicen. ¿No? Sí, sí, es así. Federico, Federico. a ver, yo le voy a hablar que Federico no escuche. Está allá. ¿Qué pasó? ¿Rompiste la zapatilla que yo te regalé? ¿No te da vergüenza? ¿Con qué la podemos pegar? Tiramos un sí. chivo, ¿viste? ¿eh? Ah, la pega con materiales morris. <risa> Las materiales morri, tenés todos los pegamentos que vos necesites. ¿Y qué más te pasa? ¿Tu perro te molesta? Anda, Pet Store, que te van a conseguir. ¡Bien, Está bien! Vamos, con ahora, ¡Vamos ahora, vamos dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. ahora! <risa> Por eso te digo, el trámite del partido ha sido de ida y vuelta constante durante todo el primer tiempo. 2 a 0, está bien, los goles no se merecen, los goles se hacen, ¿no es cierto? Ellos vamos el triangulito, vamos el triangulito. Dale, dale, vamos, aguante, lo empujan y la pelota se va afuera. Cobró falta. Chris. Cobró falta, cobró falta. Muy buena habitación. Dos faltas dos lleva modelo. Según el ruso Muy dice, bueno también. Según el ruso dice que es excelente este árbitro. Muy buena gente. Ya el policía me conoce como Fede, entonces me abre la puerta, yo golpeo, porque no deja entrar a cualquiera, ¿ves? ¿eh? Sí. Mostrá ya si querés. Sí. Está allá en la puerta. Entonces yo golpeo, dije soy Fede, pon Fede entra. No puede ser. Y además, sabe por qué? Porque nos conoce y ve los partidos. El, el, el, el policía. policía de el policía de Harley dice eso para, yo quiero ¿no? ver futsal ¿Escucharon? yo quiero ver futsal y lo veo por la hora de ver. Campeón para la contra o para, para la contra no ¿Por ¿por para qué? para la son, contra? para la contra, pues es no, que tenemos soy contra no tenemos yo soy contra no tenemos contra soy provocador porque me encanta porque si no me Bueno se viene el triangulito aburro, a ver dale, si dale, patea al alto y dale, dale muy bien, los intentos están bien. A mí me gusta esta evolución del juego. Bien, bien Dylan, bien, bien Dylan, vamos Dylan, vamos Dylan, es que tengo un una faltita más. Es mano, un... mano, fue. Es un gran jugador, Dylan, es un gran jugador. Bien, gran jugador. bien, bien. Claro. vamos por otro a tocar, vamos. Vamos Mat Mati, Mati Barreto. Y sí, y sí, señor. Poroto, bien, bien. Sí, señor. Bien, bien, bien, bien. Porque toda la vida tuviste un relato así de Burlingame no, y de deporte de, de Burlingame. De ¿Qué, de, de, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está ahí arriba del asiento. Un poquito, Cargo. Un poquito, Cargo. Pero yo necesito... Ah, bueno, momento, por, por eso te decía, lo ponemos, ponemos tú. No, no, no con el mío, que yo me había olvidado de poner por eso, por eso, el cargador. Por eso, por eso. Gracias, Fede. Gracias. ¿Ves que si yo no subo, pases cualquier sí. cosa? Ah, igual el 87 estás bien. Estás para transmitir la tercera también. Dice Nico Vélez, dice, si gana y mira para todos. Bien, ah, Nico, Nico sabe quién es. Sí. El de la milagrosa, pa. El de la milagrosa, por eso dice Nico Vélez. Hay que explicarle a papá un poquitito quién es. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¿Por dónde lo está viendo, papá? Mi buen amigo. Ojo. Bien, bien la respuesta de Chalo. El Chalo ha estado atajando bien toda la noche. Se atajó unos tiros de media distancia con fuerza. Desvió, en. ojo con esto. pasa cerca del palo. Lo que pasa es que... Ahora vamos al córner del otro lado. Toma Batman. ¿no? Es la Toma Batman 1970 esta. Porque ustedes son muy chicos no entienden eso. Solamente los viejos... Como yo, teníamos un Pa, Batman. ¿pasaste las publicidades? Sí, ya las Muy pasé. Muy bien, pa. veces. Muy bien, pa. <risa> che, pa, ¿pero pasaste las publicidades? Recargó. Es pesado. ¿Por qué no agarrás vos la cámara? Y no, porque la yo estoy como delegado Vedor, cachate, pa. Cachate, cachate Cualquiera delegado Vedor. Mandó Clarita. También un mensaje. Ahora le agregamos... Ah, ¿mandó Clara? Explicar al Papu quién es Nico Vélez. Ahora le agregamos Nico Vélez Triangu. ¡Opa! ¡Nico Vélez Triangu, Y está atacando el local. Que se desconcentra. Bien, bien. Vamos, vamos, chicos. Vamos. ¡Bien! bien, Dylan. Bien, Dylan. Gran jugador, Dylan. ¿Cuánto van? Va ganando 2 a 0 el local. Aguanta, aguanta, mira lo que le salió, bien, bien, siga, siga, sígalo sígalo ay que pesadear, bien, bien, bien, bien, cortada la pelota, perfecto, cortotate, y todo esto es lateral, en mitad de cancha Mucha para Villamodelo. Modelo, no, está viendo 80.000 personas más o menos, es digo, sí, 88, dijo. dale, que saca el local y que juega hacia atrás con el 8, que están, en la muestra con la patita, eso es típico de futsal, se fuera si solo. Ojo con esa, esas pelotas cruzadas, media boba que vienen. Hay que tener cuidado con eso. Sanitizado por SF, productos de limpieza. Sanitizamos el ambiente y empezaba a tirar, ¿viste? Y empieza a tirar de todo el mundo. Y empieza a tirar, ¿viste? Está, está, está, está. Como le hice yo a mi nieta hoy, se baja del auto y me dice contalo, chao Contalo, contalo, fui chao. a buscar a Connie al colegio y qué pasó. ¿Y qué pasó? La, la llenaste de... ¡Uh! Claro, cuando se sube el auto la empiezo a gastar y empecé a tirar sanitizante de la corrida. Me decía, basta, bueno. La bañé sanitizante. ¡Ojo! Bien, bien, el 8. El 8, puse no sé que es un tipo del local que siempre está buscando el arco, siempre está buscando una un huequito. Le mandamos, le mandamos un saludo grande a Clara, que es la delegada general de la actividad. Mandó ella un saludo. Ah, muy bien. porque no se siente bien. Porque estuvo, porque estuvo, eh, recibió una... la vacuna. Claro, y está haciendo una reacción física. Exacto. Sigue la pelota en juego. Juega modelo. Apura a Ahí está bien. Muy bien. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. En esa evolución del juego, es la que te va a traer todas las alegrías que te van a venir después. Uy, se cayó. El juez dice que no pasa nada. Le creemos la cosa. Bien, Dilan. Bien bien, bien, bien, bien, bien. Muy buen juego, pocas faltas, mucho juego, que es lo que a nosotros nos gusta Y la actitud no se negocia Y la actitud no se negocia A la Yeli pregunta, ¿cuánto va? A la Ya ves que van ganando dos ayeros esto <risa> <risa> Mano fue, cóbrela Sí, mano, tiro libre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ojo con este juez que es bueno, ¿eh? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Pero, usted... 15 minutos para terminar enías a Chava Falta 15 sí. minutos con 31. Y con se 0. viene la tercera después. ¿eh? Muy bien, muy bien. Arranca, arranca, arranca, arranca, arranca, arranca. Bien. Sí, Dylan para Chalo, Chalo para Nico Caruana. El Caru, el Caru Gol. El Carugol para Dylan de vuelta. Claro, qué grande el triángulo. Vamos, vamos, todos somos el triángulo. Acá estamos representando a Hurlingham. Un muy único bien, equipo. Mira, mira, mira. No, pegó en no, el palo, no puede no. ser. Sí puede ser, pegó en el palo. La, re... no, la que, Eso. La, que la parió. la pelota, que dice, vení, vení, vení vamos a apretarlo, dice el once, está entusiasmado. Tienen hambre, tienen hambre, sí, salíle, salíle y apretarlo bien. Bien bien Dylan. Bien Dylan. Bien, Dylan. Dylan. Bien, Dylan. Muy bien, Dylan. Dale, dale, fuera. Perfección. Buena, Dylan, bien. Homero, Dylan, Dylan, que juega la parada. Mira, mira, mira, mira eso. viene Dylan, se saca dos. ¿Y te preguntás qué es lo más importante, no? ¿Quién te lo está preguntando? Mira vos. Sí. Lateral, es lateral, deporte, papá, deporte. El deporte mueve esto, mueve la cantidad de gente que nos estás viendo cada noche, porque también son representantes y son actores de la cultura del deporte, no solamente necesitas agarrar un pincel. Es verdad, le tengo que hacer la nota a Benjamín. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un chico de inferiores que metió como tres goles. Hey, ¿Dónde está? ¿Es de Hurlingham? Sí, sí. Nació en Urlinga, como decía que el técnico, ¿te acordás? Bien, vamos, toque, toque, toque, toque que llega, toque que llega, dale. Bien, bien, bien, bien. Ah. bien se desconcentró, bien, bien. Vamos, ver, no, vamos. no está el monito, el monito está lesionado. Facu Martínez. El monito Facu Martínez, que es una gran persona, excelente, jugador de futsal, una alegría. Le mandamos primero. un saludo grande. Un saludo, un abrazo, es un capo total para él, para toda su familia. Le mandamos un saludo también a Matías Barrio. Eso, la muralla, ¿dónde está la muralla? Otro, ché, tenemos la enfermería completa, viejo. Cerremos la enfermería, basta, basta de crack atendiéndose, viejo, curémoslo, cúrense, chicos. Y a nosotros nos encanta. ¿Por dónde lo ves? Así que estaba desesperado y querías ver futsal. Y solamente eso es lo que más te interesa. ¡Eh, soy boludo! ¡Hala! Lo levantaron. Y lo querías ver. lo querías ver? ¿Por dónde el lo zurdo vas a ver? también está lesionado. ¿Por ¿verdad? dónde se ve el futsal? Eh, no, es obvio que por, nos, por la hora de Burlingame Deportes, a través del streaming de qué? De Facebook. A no través del streaming de Facebook. No, no vengas con todas esas niñerías donde saltan gatos. Y donde la gente hace tortas y cosas, acá en Facebook, acá en horizontal, tipo televisión. Hay que contarle a la gente, no sé si ya le contaste, no sé qué le contaste. que a partir de la semana es? que viene la primera juega a las 7 y media de la tarde. Más temprano, por los protocolos. Por los protocolos, no, Ragio, Ragio está en caballito. Bien por otro, bien por otro. Y el Chile no, no el está Chile jugando. El Chile no juega porque está lesionado y estuvimos con él. Hablamos de él, le mandamos saludos, le mandamos besos, abrazos. Una muy bien, gigante muy persona. bien. Vamos, vamos tocando, tocando. Eso. Vamos, Mati. Vamos, toque. Abrila. Bien, bien, bien, bien. Buscada, bien? bien, bien. Muy ¿Seguro? bien. De vuelta. Ay, ay, ay, ay, ay. ay. En el triangulito, bien, bien, bien, exactitud. Como arma el juego, como arma el ataque, cuidado. 2 a 0, Santino gana el local. Si vos ves este partido, decís, ¿cómo que gana el local 2 a 0? Pero bueno, es así, los goles se hacen, los goles no se merecen. Ahí lo toma Luis. Dale, dale, dale, dale. Fabricio Salina, Marce, Fede, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a Fabri y a toda la gente del Club San Martín. Se viene, opa. ¡Eh! ¡Oh! Dice que Pero se levante. El juez quiere juego porque ve que están jugando. Y que están jugando un partidazo. Bien. Ni te tocaron, dale, seguí jugando, seis seis ¡Eh! ¡Falta! ¡Eh! Acá delante de nuestras propias narices Cuatro faltas Cuatro faltas lleva Lleva Villa Modelo Cuatro faltas lleva Villa Modelo un partidazo los En falta le equipos. estamos ganando Le estamos ganando en falta ahí porque, porque eso te está, te está marcando ¿Quién es el que tiene la posesión de la pelota? A mi entender, el triangulito. El local juega... ¿Qué nos pisa este partido? ¿Pero quién nos pisa? ¿Quién nos pisa este partido? Ven y agarré la camarita y yo digo. Agarré camarita, dale ahora. ¿Qué es la oficia? Más, dígame, y, dígame, ¿qué es la oficia? ¿Qué es la Bicicletas, árboles, materiales, morri, atmosféricos, soldados, y, atmosférico, soldado, y Kinemov, y Extreme, el gimnasio, el carancho, frutas y verduras, y balón 7, vestite bien, el shopping de tu mascota, pet store, la goloteca, un mundo de dulzura, a tele, compla, aquí también, a ver vale, vale! vale está! ¡No! Oh, mira vos! ¡No, no, no! ¡Aguas Dale, no van a tirar tésar. la cámara a la mierda! Y toda César en botellones de 20, de, de 10, de 12, de 400 litros de agua. Te lo puse si 400 mil litros de agua. ¿A dónde tiene que llamar la gente? Sé yo el sonido 684642. Vos me venís a preguntar cada cosa, pendejo de la perro, transportes amables responsabilidad asegurada estoy como loco mudanza flete, vieja la gente se mata de la risa es un programa modístico este también lucido de... dale que se la saca dale, dale dale ahora te va completo fuera fuera fuera fuera, fuera fuera fuera fuera fuera nada nada siga ¿sí Lema, Lema, Lema, Lema, seguros, lema, lema, productores, asesores de seguros, tu protección es nuestra prioridad. Y qué partido que tenemos, señores. Dale, nene, dale, dale. Bien, usando la cabeza. Perfecto. Vamos, no marear, se recupera. Va hacia atrás de vuelta. Muy bien, limpiando la jugada de triangulito. Que viene, que viene, que lo vemos. Vamos, vamos, señores. Ah. Dale, dale, dale. La pierde, la pierde. No, ¿cómo que la pierde? Cortalo, cortalo, cortalo. Bien, bien, así me gusta. Se vuelve loco, se vuelve loco. Pero usted que se cree que es una niñería. Ay, si te tengo que hacer una pregunta. ¿Tú qué juegas en no sé qué cuarto de primera? Dale, nene. ¿Vos querés que la gente vea a futsal ponerle garra? A los que transmiten futsal, ponerle un poco de garra. No me pongas esas bollecitas, todavía si vos necesito el trevita. Dejaron un agujero, y si dejaron un agujero, ¿con qué se rellena? El agujero se rellena porque vas a llamar a Materiales morris que te va a traer todo lo que necesitas para rellenar el agujero. ¡Qué partidazo! ¡Me encanta! ¿Saben, ¿saben que, que ¿Qué en la pasó? mesa si piden al delegado Obedor tengo que salir corriendo? Dijo ¿En uno. ¿En serio? Che, que espero que no lo pidan nada. Pedilo, pedilo, así se va, pedilo. Alguien que pida el delegado de del triangulito. Alguien que lo pida. Vamos, chicos, dice ¿cuánto va? 2 a 0, es imposible. 2 a 0, en 10 minutos lo puede dar vuelta, dale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ojo que el 8, este, este, el 8 es bueno. Y busca los ángulos para patear al arco. Sacala de ahí, sacala de ahí, sacala, sacala, sacala, no espere. No, no, no, no. Dale, Homero, no. sin falta, sin falta. ¡Bien, dale, Homero, Homero! ¡Bien, eso, Homero! ¡Eso, dale! ¡Qué partidazo! Vamos, ¡Qué bueno! Ah. Uh, bueno, son cosas que pasan. Es la presión. Manca la Castillo. Cuánto, cuánto va ganando el local. 2 a 0. Los dos goles casi casi a los tres minutos de, de comenzar, tanto el primero como el segundo tiempo. Manque es, es el chico que el abuelo es uruguayo, pa. Pero, ¿qué hace vos? ¿Qué hacés vos, tija? ¿Cómo te va? Bien de bien, ¿no? ¿De que, vino, que, vino, que vino con el pantalón de Nacional al club. Pa. No, escúchame la cosa, a ver, vamos a hablar entre vos y yo que no escuche nadie más. No venga más con ese pantalón, con esos colores al club. Peñarol. No, ¿cómo, ¿Cómo vas a hacer eso? Ya sé, te lo regaló tu abuelo Vamos a hablar con tu abuelo después. <risa> Porque vos sabés que en el planeta Y se pueden perdonar cosas Pero esos colores oh, oh, Por favor Podés jugar, pediste un whisky Dale, vamos Sigue la pelota Sigue, muy bien Qué pasión, te digo, se cansan los pibes Y uno también, que se agota, eh Federico ya está, ya yo, está yo, listo. Yo lo que hice es hoy, una, por favor, lo que hice hoy, no hiciste nada y ya está cansado. ¿Qué hace? ¿Sos? No hice nada. No hiciste nada y ya está cansado. Te dejo de delegado a vos y yo manejo no, la, si la no, camarita, no, no dale. Interesa. La, ay, la camarita, manejo, me está ofendiendo. Maneja la camarita. Bueno, hay que contar, no sé si Vi, contaste, dice, que no hay grupo, que no hay gente. No, ya mostré. Vine con la de Peñarol, ese también, ¿eh? El otro día estaba viendo un video. A ver, el 8 es un peligro. Busca, busca, busca, busca ángulo para patear este que está acá. Este. Bien, lo cortó bien, ¿eh? Bien, Nico, bien Nico. Dale, dale, dale, dale. Vale. Tiró un lujito ahí, eh. Sí. Homerito, están, están todos muy bien. Están todos muy bien, muy bien, muy bien. Tranquilo, tranquilo. No divida la pelota que tiene dos delante. No divida, bien. Vuelta, vuelta. Muy bien, Homero está donde tiene que estar. Bien, se la toca. Lo que pasa es que Homero está. Se viene Villamodelo, el remate, no. Bien, por, a cortado a ver, ver, Omero. bien cortado por Homero. Bien cortado por Homero. Juega bien, con Nico bien, Caruana. Bien, bien. ¡Levantate! Ah, para con bueno, el pecho, dice que sigan que sigan, que no pase nada el 15 le pone el cuerpo del Antuomero lo corta bien, ojo no te metas ahí que hay candombo. no, ya está, cortenla listo, vamos, vamos a jugar a jugar que está solo, a ver qué pasa acá no, no, no está de Ma Mati Barreto juega con lo está buscando, lo está buscando, dale, bien, bien. Juega con Iván, ahora juegan con Dylan. Iván y Dylan son dos cuadrazos, te digo. De vuelta con Iván. De vuelta con Matías Barreto, juega con, con Dylan, de vuelta y con y Mati. Y Mati que va, y Mati que va, y Dylan que va también. Y Mati le gusta mostrarle a la pelota, ¿eh? Hay que mostrar, hay que mostrar. Para Nico, Nico, tirar el segundo que está y el arqueo, Dale, dale, bien. dale, dale, a cerrar, a cerrar ya. Hay que correrlo. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Mirad, bien, bien. Mirad, solo, mirad. solo, solo, solo, solo. Pero ayúdenlo. Ahí está el segundo. No. no, no, hermano. Muy bien, muy bien está jugando el triangulito. Por eso pide tiempo la gente. De Villa Modelo y cuando pedimos tiempo dice quinta, quinta, sí, para Villa Modelo una falta a Burlingan también 5 a 3 en falta estamos, arbitro, muy bien muy correcto el árbitro muy, muy correcto el árbitro muy correcto el árbitro no se le escapa nada pidieron y tiempo, más? pidieron tiempo Nadie pidió nada, pero se Nadie pedido. pidió nada, yo pero por eso me quedé. Habían pedido tiempo, bueno. Bueno, estamos a una falta, a ver. A ver, a ver, 2 a 0, no es nada, dale. Urlingan está jugando bien. Bien, bien. Esa, esa. ¡Vamos! ¡Seguera el chate! ¡Vamos! ¡Uh! Qué bien que juega el triangulito. Lo que, más, lo que más me gusta es lo bien que está jugando el triangulito. Muy, muy bien. Muy bien. Vale, vale, dale, dale, dale. Vamos, vamos. Eso. Cerrada la cuestión es cortar y trabar la posesión del balón. Me encanta porque esto es futsal lejísimo, lejísimo del pulvito, lejísimo. Chicos, no pierdan dale, tiempo. Dale, en el Mati, pulvito. dale, Mati. En, el futsal. en serio, ¿eh? No es el que te el que propone que te quiera. Bien. bien, Mati, bien, Mati. Toda indumentaria nueva este año en el club, desde primera hasta promocionales con la 2015-2018. Hace cuatro años que no se cambiaba la ropa en el club, ahora hay ropa nueva, estamos, estamos bien, estamos bien. Estamos evolucionando. Y la tercera juega ahora, cuando termina la primera, y lo pasan por el Instagram de Villa Modelo. O lo pasamos por acá. Qué sé yo, hay que ver cómo está el celular. <risa> Hay que ver, hay que ver la Hay, gente, mostra, hay gente allá que es del Instagram de Villamodelo, claro. que obviamente va a pasar también el partido de tercera. Bien. Y si me preguntan cuál es el Instagram de Villamodelo, Villamodelo. Villamodelo, supongo que tiene que tener un Instagram que se llame Villamodelo. Exacto. O Club Atlético Deportivo Villamodelo o Villamodelo o Villamodelo, lástima que no le preguntamos <risa> ahí estuvimos mal, Russo y las dos bestias Juli combina y, y, hoy, y no, combina. hoy no estuvieron citados se viene se venía Luis se viene Villamodelo y gol gol de Villamodelo la verdad que venía jugando bien un ring resultado Mentiroso No, no es un resultado mentiroso Ellos han sido efectivos eh, Mientras Hurlingham les le ha le mostrado Un juego más rápido con mayor, tenencia, con mayor tenencia de pelota Tiempo muerto para Hurlingham Y diga, ya que estamos acá en Villamodelo con la gente de Hurlingham Diga lo que yo digo, no, eso ya, ah, lo, bueno. eso ya lo dije ya lo pasé 300 veces ah, lo que digo es que el resultado no es mentiroso es 3 a 0 ellos han sido efectivos para llegar a la red ¿qué me interesa a mí? Esto es un, este es un camino largo de evolución ¿entendés? arrancamos de una situación hace un año atrás de no tener futsal entonces verlo jugar en este nivel de juego a mí me encanta porque ya sé que con el tiempo eso va a traer grandes alegrías, grandes alegrías. Lo vimos cuando soportamos la otra, la otra etapa de Triangulito con 10 partidos perdidos en 2019. 2019. Uno, todo el otro, bien insoportable. Sin embargo, llegó un momento que le encontraba la vuelta. Pero acá la vuelta se están encontrando antes. Lo que le falta es a veces tener la efectividad de llegar a la red. Yo, si fuese lo de Villa Modelo, estaría preocupado porque si esto es todo lo que pueden dar. Están, están planteando muchas, muchas fallas en mitad de cancha y muchas imprecisiones. Y el triangulito está atacándolos directamente en toda la cancha con juego, con juego limpio, casi sin falta. Las faltas son de ellos y eso significa también una posición de pelota por parte de la visita. Impecable juego de los dos, como partido de futsal impecable, me encanta, me encanta, muy, muy, muy bueno muy bueno, y más para mí, para mi campaña que soy anti directamente, porque al que le gusta futsal no me gusta que lo confundan con otras cosas ¿no? con otras cosas entonces me encanta que la gente que los niños puedan ver esto, vas es a un club y vos no lo ves que se funciona de esta forma, y que no juegan en la liga de afa, y que juegan a... no, no están haciendo futsal se parecería a futsal pero no es Vamos de vuelta con el triangulito, a ver, lo quiso anticipar, y lo anticipó bien, lo anticipó bien. Suerte que nosotros ya tenemos cuatro años de experiencia en las transmisiones, y sabemos que son circunstancias de juego, no le estoy bajando la nota, al equipo local que los tiene bien merecidos cada uno de los goles que ha hecho. Simplemente yo observo y doy a pensar otra cosa, que es evolución de juego y ver qué cosas aprendo. Bien, Luis, bien, Luis. Luis ha jugado un partidazo, Luis. Me ha encantado. Todos. Falta, ¿no? No cobró. Mira, lateral bien. Pensé que iba a cobrar la falta a favor del local. Este pibe también se juega todo. ¿Ves, ¿Ves lo que te digo? El desarrollo de la jugada, perfecto. Están ahí, y la pelota pega en el palo, la otra pegó del otro lado, la otra pasó un metro, bueno, la otra la tiraron. Pero la evolución del juego es lo que me interesa, porque son gestos técnicos, es acostumbrarse a jugar de una manera. Y ya van a venir, ya van a venir. No será esta noche, pero ya van a venir. A tener confianza, a tener paciencia. El camino que se está mostrando es muy bueno. Mirá nenito ese, mirá, mirá. Buena, buena jugada de Dylan. Buena jugada, de vuelta. En, en, en menos de, de, de dos minutos, dos jugadas este, especiales de gol. No se concretan, no se merecen los goles, se hacen. Felicitamos al local por la habilidad para concretarlos. Mira, de vuelta, ¿eh? tercera posición. ¿eh? Mira, bomba, la tira arriba, fuera. Tercera oportunidad, o sea. Están produciendo y tienen volumen de juego, falta la concreción, falta ponerle el brochecito, falta ponerle el moño a la torta, me la torta, poneme la frutilla arriba, pinga, sí. Faltan cinco minutos para terminar el partido. ¿Qué pasa? Ha pasado volando este partido ¿Qué Matías Bien Dylan, bien Homero bien A este le gusta, hace a este la le gusta ir. Lo quería buscar, lo quería buscar, Homero le cobran la falta. 3 minutos 56 para finalizar este encuentro. Pide minuto, ahora el que pide minuto es Villa Modelo. 10 y 10 10 y 10 ahí tenemos a la terna arbitral de este partido muy prolijo todo acá los baños, todo y además verdad, hay que, que decir que obviamente estamos sin público sin público, no. No. sin público esto es para que lo puedan ver las autoridades que no hay público los que están enfrente son prensa local Sí. Allá está el policía, está el médico Policía, médico Y está el técnico de la tercera Sí, sí, sí, 10 puntos 10 puntos ¿Cómo han sido los tres partidos que hemos visto de AFA? El local y las dos visitas Bien, bien, bien, bien, bien Volvemos es a la voz del juez Que llama Bueno, quedan 4 minutos para terminar 5 a 4, estamos en falta 4 a 0 Gana el local Lo dije. Perfecto. Si tenés que irte, no hay problema. No, ya hice todo. Ya hiciste todo, te felicito. Te salió el trabajo mejor que que dice. Camiseta celeste, solo le falta el pantalón de la selección para la selección, la selección más ganadora. No me, me hagas me... llorar. Dice, dice, yo voy a hacer una donación, camisetas de porto, <ríe> con el, no, ¿cuál es la que tiene el, el tigre? Es de porto, ¿no? La, la de la celeste. Puma. Puma. Puma cualquiera. Llamen al vedor. <risa> ¿Dónde está el vedor? ¿Dónde está el vedor de Hurlingham? Dice, Está escondido allá arriba. Dice. Bueno, ¿qué pasa? Ahora Célis Lens. ¿Du? ¿Du? Graban por acá. No, Instagram. Instagram Villa Modelo. No sé. Por ahí le damos una sorpresa. Vamos a ver. Depende cómo esté, cómo esté el celular. pelota se fue allá, ahí están jugando allá afuera, sí, ¿no? eh. Tienen, linda, linda de, cancha de pasto Lindo club Pero lo que llamamos del club, de los clubes Que son los bufés Está cerrado Este está cerrado triangulación, buena llegada de Burling, vamos al córner córner a mitad de cancha para Matías Barreto, de vuelta con poroto juega, juega con Homero se equivocan y gol gol de Villa Modelo 5 a 0 3 minutos para terminar el partido Luis al corner Alejandra Cardoso dice que le parece que es ese el arroba Calvis es ese Amadero. es ese sí es ese y ese también para inferiores para inferiores cuarta quinta sexta séptima octava el domingo Villamodelo lo hizo largo el arquero Pues claramente el domingo no vengo, dijo. De local es otra cosa porque estamos en el microestadio. Abrir el medio. Pero es corner eso. Sí, corner, corner. Vuelta, vuelta, vuelta. Uh, Lateral. Oh, También mala suerte. Buena jugada. Buena jugada, pero pasó cerquita. Un minuto 31, un minuto final. 30 para terminar el partido. Recibimos el domingo que viene a nueva estrella en el microestadio de Hurlingham. Como siempre, gracias a Juan Zabaleta, a Martín Tufexian, al Chino Balbuena a toda a todo lo que es la municipalidad de Hurlingham, ¿no? El municipio de Urlingam, como siempre lo decimos, es un municipio con un perfil. Bueno, Sobre lo que es la inversión deportiva, ¿qué pasa? Sexta falta. Bueno, a ver si, a ver si, si no lo hacen ya esa cuestión de, de, de, de que tenés que necesitas un poco de loco, ¿viste? Como decía, bueno, la inversión en deportes por parte del municipio se destaca. Un saludo grande, Mi intendente. A ver qué pasa en esta situación. qué sucede no flaco lo do, hay... los dos palos no, no flaco, uno no, lo no. Dos los dos palos los dos palos hay que ir a la farmacia y decir al farmacéutico che tenés medio, medio kilo de culo dice porque me falta así tomamos <risa> No puede ser, no puede ser. 40 segundos para terminar el partido. Un gran partido. ¿no? Gran partido de Hurlingham. partido de Urlingham. Pero también eh, hay una cuota de suerte también. No puede ser que te peguen la, te peguen la pelota en los dos palos, hermano. Bueno, bueno, ¿qué le va a hacer? Son cosas que ellos verán después. Pero muy interesante el despliegue. El despliegue del juego durante todo el partido. Vos ves el partido y decís, pero ¿cómo, cómo pasó? Y fueron franjas, de, franjas pequeñas de tiempo donde el local supo aprovechar y fue efectivo. 25 segundos. Ay, ¿no ves? Y tiene arquero también. tiene arquero, arquero bueno. bueno 19 así. segundos. ¿Qué, me lo vas a contar uno por uno? No, no, no. Pero fue lateral para Triangulito No, lateral para Villa Modelo Faltan cinco segundos Bueno, con esa jugada Termina el partido Gana Villa Modelo 5 a 0 Nos vemos el domingo que viene A las 7 y media de la tarde Hurlingham con Nueva Estrella bueno gente este, les agradecemos estar ahí hacer el aguante, nosotros es una alegría igual nos encanta el futsal, venimos el resultado, claro ¿a quién, ¿a quién le gusta un 5 a 0? a nadie pero el juego ha sido otra cosa luego para los que les gusta el futsal van a ver el partido van a decir sí, perdón. Sí, el, el otro equipo ha tenido la virtud de lo que es la definición por momentos las ventanas que se le abrieron ¡plac! las aprovecho. Gente, nosotros nos tenemos que quedar un rato acá. No te creas, ¿eh? todos jugaron, jugaron bien, jugaron bien. Sí, sí, a mí me gustó, a mí me gustó, como te digo. Esto es parte de la evolución y parte del futsal. Es así, que le vas a hacer? Ya nos vemos en la próxima y ya llegarán las alegrías. Lo importante es acompañar a la gente de Úrdingham y transmitir eso. Transmitir confianza, transmitir apoyo y estar siempre con ellos.